Para que vaya el primero, todavía 7, 8, Cuéntalo, cuéntalo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Voy a esperar. ¿Sabes cómo es esto? es Sí. Sí, es que, sí. Ah, otro? Ese Tres, seis, la 14 cama pasos, 15, não dar voltar, não é bom só, ¡Me siento! ¡Me siento! ¡Me